Eh, y tenemos ya, ah, tenemos entre, entrevistada ok, eh, nos vamos a ir a una nota que tenemos a esta hora de la mañana porque estábamos hablando antes hace un ratito de la inflación y de cómo está afectando, ya está en línea el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, está Fernando Guzmán que ya le damos el buen día, eh, bienvenido eh, bien, bienvenido eh, a LB7, gracias por el tiempo con nosotros Fernando buen día, gracias a ustedes Buen día, Fernando Guzmán, que es el presidente del Colegio de Corredores de Tucumán. Y uno de los temas que preocupa tiene que ver el pedido de cambiar la modalidad de contratos, ¿no? Para que vuelva a ser de dos años, porque los alquileres, este, este, lo que va del año, ya empiezan con aumentos y muy altos, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el primer momento que salió esta, esta, esta, la nueva ley, eh, nos oponíamos o, o vaticinábamos de que iba a ser una ley que iba a traer únicamente problemas. Y bueno, el tiempo nos dijo que sí, que, que es problemática, tanto para el inquilino como para el propietario, ¿no? En la ley, digamos, que no vino a modificar algo, que había una una armonía, eh, y hoy realmente genera grandes problemas a las dos partes. ¿Cómo, cómo eh, si Hoy podemos decir... Hecho... Sí, sí, sí. Sí, te, sí, te escucho, Fernando. Adelante hoy lo que podemos decir, digamos los puntos que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo son eh, que se vuelva la ley anterior uh -huh. en el sentido de que se vuelva del contrato de tres a dos años eh, que nosotros antes lo actualizábamos bajo eh, se, en forma semestral sí. ahora se lo llevaba a forma anual esto también genera a que el, el propietario tenga que esperar un año para que Valice, eh, imaginemos que hoy en la Argentina no hay ningún producto que esté congelado. Sí. No existe ningún producto. Eh, bueno, los alquileres están congelados un año. Eso genera, eh, bueno, muchas muchas cosas. Desde sí. el primer momento que se sacaron propiedades en alquiler, eh, que sí. arriba de. A ver Fernando, que te estamos perdiendo un poquito Dale, con el audio. Te, estamos, ese te, está, año. te estábamos perdiendo un segundito con el audio, Fernando. Marcabas el tema de, este, de esperar un año y después ahí te, te perdimos un segundo. Fernando, ahí tenemos. Sí, lo escucho. Ah, te, te comentaba que bueno, te perdimos un poquito con la comunicación. Marcabas esto de que ahora hay que esperar un año y cuando se actualiza es muy grave porque la inflación hace que todo suba y demasiado y ahí ¿cómo hacemos lo, los que alquilamos? Sí, que es lo que genera de que el índice que se elegió está compuesto en un 50% de, por la inflación. Uh -huh. Antes nosotros hacíamos unas actualizaciones semestrales que se tenían en cuenta las paritarias que se iban produciendo eh, en esos periodos, ¿no? Entonces ahora al estar atado con la inflación bueno genera estos aumento eh, muy por arriba de de lo que nosotros generalmente siempre preveíamos, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿a quién ayuda bueno. sí, sí. esta ley? Porque digo, eh, a los que a los inquilinos se le complica la vida cuando se actualiza una vez por año. Eh, a los que alquilan también se le complica porque se le va el inquilino. Digo, no sé quién... Sí. Eh, cuando uno hace una ley de, debe de pensar estas cuestiones, ¿no? De, de ir actualizando, como marcás vos, como era antes, ¿no? Cada seis meses, ir viendo a ver si la gente puede ir sosteniendo el alquiler también. Sí, la verdad que, que uno no, eh, viéndolo así fácilmente se da cuenta, yo no me puedo explicar cómo tanto Senado como Cámara de Diputados aprobaron con unanimidad esto, o sea que aprobaron todos los diputados y todos los senadores de todos los partidos políticos. Mm. Entonces hoy se lo tiran al tema eh, con fines políticos político para captar votos, en el cual cuando tuvieron que levantar la mano la levantaron o sea, este, este, este, este es este el juego de siempre eh, le sirve políticamente a alguno, lo tiran al tema yo de forma particular creo que este tema no se va a tratar durante este año y espero que, que las nuevas autoridades este, a partir de octubre, noviembre lo pongan como tema principal para tratarlo porque realmente está generando muchos problemas Sí, sí, sí. Yo no sé cómo va a ser, eh, Fernando, digo, la gente para actualizar el alquiler de casi cuánto, un 80%. ¿A cuánto se va el aumento ahora cuando se actualiza? Y en marzo fue un 89,6% y seguramente con lo que salió en, en, en ahora, en abril, estaremos ya pisando el 100%. Es mucho, es mucho. Digo, no sé cómo van a ser muchos inquilinos para sostener porque los aumentos en los salarios no fueron tanto. No, bueno, ese es el principal problema, uh -huh. de que claro. todo lo que esté atado a la inflación va, va a subir por el ascensor, mientras que los sueldos suben por escalera. Claro, claro. Y a esa es la gran diferencia que se genera entre lo que uno cobra y lo que tiene que pagar. claro, claro. Ahí, ahí, va, ahí va a empezar el conflicto entre dueños, ¿no?, con los inquilinos. Eh, va a ser difícil, va, va a ser muy difícil porque no van a poder sostener este aumento del, no, ya del 100% como lo marcás. Y va a ser muy difícil para muchos trabajadores que nos están escuchando, para muchas familias sostener estos, estos aumentos, porque no estamos hablando de diez mil pesos de aumento, estamos hablando del 100%. Un alquiler, cuánto, a cuánto sí. sirio, un alquiler promedio hoy, ¿a cuánto siría Fernando acá a la, en la provincia? En Miguel de Tucumán. Y bueno, hoy podemos hablar de un departamento, de un dormitorio, arranca en los 35 mil pesos en Barrio Sur, arranca, de estamos hablando de departamentos por escalera. Claro, claro. claro. Eh, entonces, eh, eh, ahí se, se, se pone bastante complicado Yo creo que acá, eh, más que la ley que la tiran hoy como una cuestión de charla, el problema de acá es la inflación. Sí. Si, si no se pone como punto número uno de, de tener una inflación normal, eh, es imposible poder solucionar cualquier cosa con cualquier ley. Tener una inflación del 100%, es imposible hablar de nada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que eh, tanto este gobierno como el gobierno que, que venga, eh, lo principal es hablar de inflación y después todo se acomoda. Es imposible hablar de crédito hipotecario para empezar a... Porque acá el problema también es la, la demanda que hay de los alquileres, muy alta. Claro. Pero porque no hay otra alternativa para la gente. ¿Por qué? Porque los, cre los bancos no dan crédito hipotecario y obviamente por por porque es, es eh, inviable prestar plata eh, con una inflación de un 100% uh -huh. Sí, es una realidad Entonces y después eh, el otro punto es de que el Estado bajo esta situación no puede no puede hacer casas esas casas que se entregan con el Instituto de Vivienda y porque económicamente está hoy el país está destruido Económicamente no pueden hacer una casa. Este, y también esto repercute en que las empresas constructoras bajaron su su ritmo de obra. Mm. Y bueno, toda esa cantidad de propiedades que antes se destinaban para cubrir una necesidad hoy no se está cubriendo. Y cada vez hay más demanda con respecto al, a, la, a una vivienda, ¿no? Y bueno, vamos a seguir teniendo estos problemas. Entonces, yo creo que el, lo que nace genera el nacimiento de todos estos problemas de la inflación. Uh -huh. eh, uh -huh. Los gobernantes creen que pedir plata o darle con la maquinita, este, es una, es como, este, uno en la casa le pide plata a prestamista, y bueno, en algún momento se corta y no podemos ni salir a la puerta, esto, esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Uh -huh. Que los, los gobernantes creen que esa solución le da vida para para prestar una o dos elecciones, y hoy estamos en un país completamente destruido, con la inflación inmanejable donde en todos lados están saliendo grietas, este, y hoy eh, alquilar, comprar una casa, se si nos hace casi imposible. Sí, bueno, estábamos hablando con Fernando ¿Cómo? Guzmán, del presidente del Colegio de Corredores de, de Tucumán, la verdad que me preocupa mucho la situación, porque digo muchos inquilinos no van a poder afrontar lo, el aumento, eh, no sé cómo van a ser eh, también eh, las inmobiliarias, digo, para poder resolverlo, hay una ley que los ampara también, el, el, el, por ley el aumento está, está bien, eh, el tema es que los sueldos no van a estar bien para muchos de los inquilinos, va a ser una situación bastante complicada en los meses que siguen, ¿no? Sí, así es, la verdad, mm. es muy preocupante. Sí. Fernando, te agradecemos la comunicación con lb 7 Bueno, gracias a ustedes y a su disposición.